Hola Gaby, bueno vamos a mostrar algunas cositas nuevas que han entrado en el local, eh, algunos bidones, ya teníamos algunos, se han entrado algunos nuevos en distintos tamaños, como puedes observar acá estos finitos, ¿sí? que son muy buscados para todo lo que es náutica, para todo lo que es moto, 4x4, eh, los patriciclos, usan mucho, eh, en 4 y 8 litros, son bien angostitos con lo cual los podemos poner en cualquier lado y ya vienen con su... Ya vienen con su pico vertedor, ¿Sí? sacamos, ahí tenemos una tapita, lo que hacemos es, ponemos acá la tapa, estamos ahí, y ya queda listo para poder surtir, ¿no? Fíjate, observa que en el mismo pico ya tiene otro conducto que es para que salga el aire, para que pueda fluir más fácilmente el combustible están aptos para eh, nafta y diésel, ¿sí? Para cualquiera de los dos motivos. Estos son, como decíamos, de 4 y 8 litros, son de origen nacional, de muy muy buena calidad. Y después estos que tenemos acá, que también vienen todos con pico vertedor, que vienen en 5, 10, 20 y 25 litros, son de la marca scepter canadiense, que es lo mejor que hay en bidones, también lo mismo para náutica, para 4x4, para motos, para, bueno, todo lo que es... Eh, aire libre y necesitamos llevar combustible extra. Eh, realmente, bueno, excelentes. Hay más modelos, después tenemos los clásicos sin los picos vertedores, en 30, en 50 litros, en 20 litros, así que bueno, no duden en comunicarse, envíos a todo el país, algunas cuotas sin interés con tarjetas de crédito, así que esperamos su consulta.